La tenencia sanpedreña junto con Apimespa y el colectivo Tus Tiendas Amigas lanzan la segunda edición de San Pedro Ailot para potenciar el comercio local. El teniente de alcalde, Javier García, ha explicado que la iniciativa busca incentivar la economía en una época del año más complicada y que contará con un fin de semana en un hotel y una experiencia gastronómica en el restaurante Arai como premios. Bueno, buenos días a todos de comunicación, agradeceros vuestra presencia en esta de prensa. Hoy estaba previsto hacerla en el exterior, aquí en calle Córdoba, pero al final la inclemencia meteorológica, que además... Son bienvenidas, dado la necesidad de agua que tenemos, o han hecho que esta rueda de prensa celebre, se celebre en la Joyería Álvarez. Y en primer lugar, la de las gracias a nuestra querida amiga Rosa por cedernos su instalación y, sobre todo, ser un negocio que lleva muchos años aquí desarrollando su labor. Y por tanto, seguir animándola a que sigan esta labor de, de la venta, de ser emprendedora y ser la dura tarea de, de hoy en día de ser autónoma. Pues sí, pues y sí. dicho esto, me acompaña también en este caso Piedad, Piedad del Río, que como saben es vicepresidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa San de Santiago de Alcántara, PIMESPA, y por supuesto también aquí Laura, que eh, representa el colectivo de Tus las Amigas, que en definitiva son los colectivos que también en coordinación con Ben Sánchez, que está aquí como director general del área de eh, turismo, fiestas y comercio, Puede decir los que planteamos en colaboración pues, una serie de campañas para intentar, como se hizo en, en Fitur, con, con el vídeo promocional que se presentó de los comercios y la cercanía, el hecho de un turismo de cercanía y de, y de los comercios locales, con este caso una campaña, que es la segunda edición que se celebra, que ya pasarán a explicarlo, que estamos hablando San Pedro y López. En definitiva, teniendo como centro de interés el Día de los Enamorados, que es el 14 de febrero, puede aprovechar todo el mes de febrero para intentar incentivar que tanto los comercios como que nuestra oferta gastronómica pues realmente aumente el volumen de venta y sobre todo se dinamice la vida comercial y la vida de los espacios públicos de Santiago Alcántara. Es decir, que nosotros, para nosotros es fundamental la colaboración con la PIVESPA. Eh, con tus tiendas amigas y por supuesto también con todos los comerciantes de San Pedro Cántara, porque entendemos que una ciudad que no cuide a sus comercios, que no cuide a sus empresas lógicamente deja de tener vida. Tenemos una oferta paralela que sabemos que es muy poderosa que son las grandes superficies comerciales pero nosotros seguimos apostando por el apoyo incondicional a estos comercios porque son tiempos difíciles donde han tenido que superar una crisis con la pandemia, después nos ha llegado la guerra, la crisis económica pero a pesar de ello siguen trabajando y siguen luchando por sus negocios, por sus empresas, por el emprendimiento y finalmente, por qué no decirlo, por San Pedro Alcántara, que es donde, donde estamos aquí clavados, lo que nos une lo que realmente nos motiva para seguir trabajando de cara al futuro. Pues buenos días, los comercios de San Pedro hemos decidido hacer una campaña para San Valentín, para premiar a nuestros clientes que compren sus regalitos de San Valentín en el pueblo, en colaboración con la y con la tenencia de Alcaldía. Hemos organizado un sorteo, que el número premiado será con las papeletas de con la 11 y es a través de papeletas y las pueden conseguir haciendo sus compras en los comercios adheridos. Eh, es muy importante que conserven la papeleta y por supuesto pues, que el día 14 de febrero se acuerden de mirar, a ver si han sido los premiados, porque el premio es un gran premio. Eh, regalamos un fin de semana en un hotel, con spa, la cena, para que disfruten, y una experiencia gastronómica en el restaurante Arai. Bueno, yo lo que quiero decir es que muchísimas gracias al Ayuntamiento, y me parece precioso la iniciativa de Tiendas pues, Amigas, y, y nosotros por supuesto apoyamos el comercio. Yo por ejemplo, además soy comerciante porque soy farmacéutica aquí. Y en San Pedro y no, el mes de febrero, es un mes difícil y es muy bonito lo de no solo, eh, o sea, pensarlo de enamorarse de San Pedro de una cierta forma, ¿no? y, y eso a, a, que, que el, el premio parece impresionante, me una. Un, y muy bonito como idea para, para apoyar la gastronomía y el comercio que lo necesitamos todos mucho y especialmente en el mes de, de, febrero. de febrero así que porque miramos una no, cosa está más sencilla pero es que ahora es que San Pedro existe todos los meses de año así que, que nada, muchísimas gracias por dar esta difusión a, a los comercios muchísimas gracias a todos y nada esperemos que esto funcione en pero aparte es bonito, ¿no? O sea, es que está chulo. Sí, estamos bonitos, ¿no? estamos bonitos, sí. Bueno, pues nada, yo muy agradecida a, a todos ustedes por haber acordado de mi negocio y nada, y solamente decirle a la gente del pueblo que se acuerden de nosotros, que es lo más importante y nada más. Venga. Hay que explicar dónde están los corazones, dónde pueden recibir. A ver, vamos a ver, eh, los corazones, eh, todos los negocios tienen un corazón que es para que, o sea, la persona que quiera venir a comprar viene se le entrega una papeleta en el cual vamos, lo que quieran comprar, se le entrega la una, dólar que nosotros le queramos y solamente eso, nada más Una pregunta, una cuestión que tengáis ¿Cuál? L los nombres y cargos de, de ella, no sé si dentro de la asociación nombres y apellidos, por lo menos Pablo López bueno, Yo soy Piedad de del Río, eh, de Apimespa, Asociación La筆. de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro y además estoy en tienda en tu tienda